eh, tal vez pueden dar con los delincuentes y darle su castigo merecido para ver si esto para, porque esta es una institución sin fines de lucro, que solo sirve para ayudar entidades como el Patronato de Cáncer, los Bomberos, Secanor, Club Rotario, estos es sin fines de lucro. Y también le hagamos un llamado a los desaprensivos que esta asociación no maneja esos recursos que ellos entienden que vienen a buscar aquí.